Gorda, parece un globo que va a reventar. Y mira ese flaco, está más flaco que un chupete. Eres gracioso. ¿eh? ¿Qué haces? ¿Coleccionando basura de nuevo? ¡Cachivachero! Cuentan los pastos, amigos, que saben mi anhelo. Con un dulce consuelo. Hola. Y esa cara. Traje esta sombrilla. Solo que cada día está más fuerte. La lluvia llegará. Hay que tener calma. Ni me casi ni llueve. Gracias por curarme ayer. Yo me salí a costra. <ríe> Cárgate, no te suporto! ¿No me escuches! ¡Cata como una enferma! Y, y te traje este libro. Muy bonito. Mira lo que dice aquí. Podemos superar todo lo malo si creemos en nosotros mismos. Es para ti. Te lo regalo Te va a ayudar Gracias Hay que jugar un juego Ya, ¿a qué, a qué jugamos? Se llama Veo Veo ¿Veo Veo? Sí, Veo Veo Y Yo te digo Veo Veo Y tú me dices cosa Ah, ya, ah, otra Pero vez Yo entonces. te digo Veo, Veo Veo ¿Qué cosa? Una cosa Maravillosa Ajá, eso es ¿Qué tal meo? ¿Qué hace? ¿Qué está leyendo? Mi amigo de la azotea me lo dio. ¿Tu amigo? ¿Qué amigo? ¿Qué edad tiene? Es mayor que tú. Me vas a volver loca. Deberías estar jugando con los chibolos allá afuera. Agrandado. ¡Yo vio al fin! Llegó tarde en la lluvia.